Por por dónde empiezo. Esta esta serie pone de manifiesto que de la pareja detrás de Lost, Damon Lindelof probablemente hubiera sido el más acertado para hacer la primera y última película de las películas nuevas no de Star Wars en lugar de JJ Abrams. Bueno, siendo honestos, para mí lo ideal habría sido que Ryan Johnson hubiese hecho la trilogía entera, pero... pero Pero bueno, seguro que Lindelof estaba haciendo otras cosas como para querer trabajar para Disney, seguramente reclutar al equipo espectacularmente genial que le ha ayudado a hacer de esta serie una realidad, porque a juzgar por sus entrevistas, él no es el único responsable de que esta serie saliese como lo hizo. Pero antes de hablar de la serie, creo que tenemos que hablar un poco de Watchmen, el cómic y la película, y probablemente también debiéramos hablar de Alan Moore, un autor Completa y absolutamente apolítico, como esta foto pone de manifiesto. También mencionaré a Gibbons porque sin él y su paciencia para Comur, de nuevo, autor completamente apolítico, nada de esto habría pasado. Estoy muy molesto con la gente que dijo que esta serie era política y que el cómic original no lo era, así que por esto esta serie iba a ser mala. Estoy muy molesto, pero no voy a dejar que esa molestia empañe esto. Puede que un poquito. Alan Moore es un colga. Es un anarquista, como V de Vendetta pone de manifiesto, como muchas cosas que ha escrito ponen de manifiesto, de hecho, como la novela gráfica de la que estoy hablando también. En Watchmen pone de manifiesto que su colgadez es uno de sus puntos más fuertes y es algo que le permite enfocar tramas sociales de una manera distinta a mucha gente, lo que le hace brillar todavía más. Yo me he leído la novela gráfica unas tres veces. La primera vez fue en mi primera carrera, la segunda fue este año para mi club de cómics de Facebook y la tercera para este vídeo. La primera vez no... no me terminó de gustar. La segunda, con más cultura en la espalda y posiblemente teniendo un cerebro completamente funcional, Pude apreciar la delicada y maravillosa crítica que Moore hace al concepto de los superhéroes y héroes enmascarados. También pude apreciar a Moore como es debido. La tercera fue un mero repaso. Como casi todo el mundo familiarizado con la novela sabe, Watchmen es un comentario acerca de cómo la fantasía superheroica es, en el mejor de los casos, una obsesión casi sexual para aquellos que se dedican a ello, búho nocturno, o, en el peor de los casos, una obsesión con una percepción del mundo dividida entre bueno y malo que corroe a la gente hasta romperles. También es una crítica a los superhéroes que consideran que tienen que mejorar el mundo y que, al final, son esencialmente narcisistas con complejo de mesías. Ozymandias y Adrian Bate. Y también una crítica un poco a cómo Dios es un cretino y le gusta ir desnudo por ahí por la vida, haciendo como si su pene fuese el péndulo de un reloj. Pero Watchmen es mucho más que todo esto. Es un análisis de personaje fascinante, una introducción básica al pensamiento de Alan Moore y… Toto. Qu qu quiero decir, de momento solo Solo he hablado de cómo Moore lo enfoca todo desde ciertos personajes, pero el mundo que plantea es, es mucho más complicado y complejo que sus personajes, van más allá. Cada uno de sus personajes podría decirse que representan una ideología, pero también se ven afectados por las ideologías de la gente a su alrededor y la gente a su alrededor es afectada por ellos. También el, el material extra en cada ejemplar no solo nos da más trasfondo, sino que tristemente sigue siendo muy relevante, como lo es esta viñeta de The New Frontiersman. He visto unas cuantas viñetas por viñetistas de extrema derecha y la que os acabo de mostrar es demasiado real. No solo eso, sino que esta viñeta, que algunas personas ignoran, como hice yo la primera vez que leí el cómic original del tirón, esta viñeta encarna lo que Moore quería decir con Watchmen, la clase de persona que tiende a soñar con ser un superhéroe, no suele ser la gente más estable y puede dejarse llevar por conspiranoias muy peligrosas. O sea, esta viñeta daría para horas de análisis de la psique de los ultraconservadores estadounidenses actuales. He visto unas cuantas y este sigue siendo el estilo dominante, os voy a decir. Lo que quiero decir con esto es que Alan Moore escribió un gran cómic en contra de los rumores que dicen que robó la trama de Superfolks, y al hacerlo se burló un poco de Ditko, y Gibbons lo no dibujó, no, no podemos olvidarnos de él. Gibbons le dio vida y potencia a una narrativa que, de otra manera, habría sido un poco densa. Dicho esto, vamos a hablar de... Rorschach es uno de los protagonistas de Watchmen y seguramente, junto con el Dr. Manhattan, Spectro Seda, Búho Nocturno y Ozymandias Díaz, es el personaje más icónico y emblemático de Watchmen. Da igual. Rorschach es el investigador privado que decide averiguar quién mató al comediante. Es... es racista, es homófobo, es todo lo que no hay que ser. Esto, el texto nos da a entender está anclado en su manera de ver el mundo en blanco y negro. Por una parte, es una crítica a la ideología de Steve Ditko, reconocido objetivista, y las consecuencias que esto puede tener para mucha gente. Es una crítica a una manera maniqueísta de enfocar el mundo, a dividirlo todo en buenos y malos, sin pensar mucho más en las consecuencias que puede tener hacer esto o... Tampoco sin pensar en las causas que llevan a una persona a comportarse como lo hace. Por otro lado, Mervyn Mithianen en Hombres de Acero, la masculinidad deconstruida de Rorschach, The Watchman Watchmen, también le considera como la encarnación de la masculinidad reaccionaria estadounidense, de manera que se le puede utilizar como una lente para exponer la conexión entre masculinidad, misoginia y nacionalismo a un nivel inaudito, en el género, puesto que su masculinidad guarda una relación cercana con su nacionalismo. Idolatra la América del pasado perdida, en la que los hombres creían en un día de trabajo por un día de salario. La motivación de Rorschach es averiguar qué le pasó al comediante, y mientras lo hace destapa la trama del narcisista de Bate. Sin embargo, decide hacerlo haciendo gala de una ultraviolencia fascinante, así como de su fracturada concepción del mundo. Esto tendrá consecuencias más adelante. Uno de los... problemas de Rorschach como personaje no es tanto su ideología política reaccionaria, que no me malinterpretéis lo es, sino que Murray Gibbons le caracterizaron muy bien. La humanización del personaje es fascinante, Explica cómo y por qué se rompió Rorschach y por qué llega a las conclusiones del mundo a las que llega. Sin embargo, al hacer de Rorschach un personaje trágico, lo que le pasa es que muchas veces, cuando Moore iba a una convención, la gente le decía que Rorschach era el mejor personaje y que les encantaba. No, no solo eso. Como explica Matthew wolf -Mayer en El mundo que díaz creó, su popularidad puede ser Así de sencilla. Rorschach es un misántropo, tiene pocas habilidades sociales y es repudiado por sus iguales y la sociedad. Babe, por otra parte, es atractivo, inteligente y burgués. ¿Con quién debiera identificarse un lector adolescente y con quién es más probable que se identifique? No estoy completamente de acuerdo con todas las conclusiones a las que Wolf-Meyer llega en su artículo, mucho menos con la brocha gorda con la que pinta a los lectores de cómic, pero he conocido a suficientes lectores de cómics que, de una forma u otra, sí se verían reflejados en este personaje neoreaccionario. E incluso el propio Wolf-Meyer admite que la mayoría de lectores que ha conocido políticamente no son así, menos Volviendo a la tragedia del protagonista. No quiero decir que no se pueda entender de dónde vienen las preocupaciones y horribles conclusiones de Rorschach. Solo que considerar cualquiera de los personajes de Watchmen como el bueno es no entender de qué va la novela, porque Moore Gibbons iba más allá de buenos y malos. Sus personajes hacen cosas bien en un momento y luego hacen cosas mal. Por ejemplo, spoiler para un cómic de Hace la tira, Bate, poniendo su plan en marcha por razones nobles, es malo, por las consecuencias, y bueno turno rescatando a gente en un edificio en llamas estrictamente porque a él y espectro de Seda les va el rollo de disfrazarse superhéroes y enrollarse, es bueno. Bueno para todos los involucrados, de hecho, la gente es rescatada y ellos se lo pasan bien. Por cierto, hablando de Bait Wolfmeyer, durante su artículo parece considerar a Bait como un personaje medio trágico y modelo a seguir que... No. Sé que estoy hablando de Rorschach, pero no me gusta cómo habla de Bait. Bait es un monstruo. En cualquier caso, como explica Mietinen en su artículo, aunque Rorschach se convierte en una deconstrucción de un ideal de masculinidad concreto, especialmente asociado con los superhéroes, la manera en la que encarna estos ideales en sus máximos extremos también puede verse como una reafirmación de estos ideales en sus lectores. Eso sí, Rosa que es cruel, mezquino y no entiende cómo funciona el mundo, así que vamos a no glorificarle, por favor. 4 horas de esta película porque un colega de Twitter me dijo que tenía que hacerlo y no soy capaz de resistirme a un reto. Suelo decir que el material original no importa al adaptarlo al medio audiovisual porque una película tiene que hacer concesiones para poder llevarse de un medio a otro, pero en este caso creo que es fundamental comparar el original a la adaptación porque la película es la novela gráfica, sin más. Básicamente no se hizo una labor de adaptación particularmente notable, salvo un pequeño cambio en la trama que, aunque interesante, no me parece suficiente como para decir que es una adaptación. Y sí, un par de cosas se cambian de sitio, se mueven de aquí y allá, pero a fin de cuentas es es la trama de la novela gráfica sin más. Y el el problema de hacerlo así y bajo la tutela de Snyder es que es que se pierden gran parte de los mensajes y comentarios que hace el original. Por ejemplo, los relatos del navío negro reflejan las inseguridades y el interior de los personajes. Pero aquí, colocados sin más, pues son... son básicamente cortos. O sea, lo, lo único que redime su presencia en esta película es que estos intercicios están colocados en el orden del cómic. No, no solo eso, sino que en la película Sufre de todas las características de las películas de Snyder. Juegos con una cámara lenta y una paleta de colores apagada que, aunque no es necesariamente aburrida, resulta poco llamativa. El cómic no está lleno de neones y colores chillones, precisamente, pero... hay color. Aquí parece que tienen miedo a que haya algo de color, porque si lo hay ya no será una película seria e inteligente, porque si es serio tiene que ser visualmente desagradable, porque a Batman hay que violarle en la cárcel, como dijo Snyder textualmente. Ojo, que, que si os gustan las pelis desaturadas, genial, es un estilo como cualquier otro. A mí, personalmente, me gustan los tonos pasteles. Mi problema real es que, estando topo, pues no suelo pasarlo bien con esta clase de estilo porque no veo la pantalla. Otro problema que vi personalmente, con la película, aparte de no entender que el ritmo de una novela gráfica y el de una película tienen que ser fundamentalmente diferentes, es que los personajes principales de la novela no son ellos. Son versiones limpias de ellos mismos. Bueno, no exactamente. Quizás sea más acertado versiones sin matices. Hay una frase de huyamos por la Izquierda, Las crónicas del León Malkíedes, que dice básicamente que una estrella le muestra a la gente... Quiénes quieren ser. Un actor les muestra quiénes son. Watchmen de Gibbons y Moore está lleno de actores. Watchmen de Snyder está lleno de estrellas. Es decir, los personajes cinematográficos son versiones aspiracionales de sus compartidas del cómic. ¡Joder! Vamos a aprovechar. No sé me que a ah, Joder la puta ah, Me vi.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 Básicamente no se hizo una labor de adaptación particularmente notable, salvo un pequeño cambio en la trama que, aunque interesante, no me parece suficiente como para decir que esto es una adaptación. Y sí, admitiré que un par de cosas se cambian de sitio, pero a fin de cuentas es la trama de la novela gráfica sin más y el problema de hacerlo así bajo la tutela de Snyder es que se pierden gran parte de los mensajes y comentarios que hace la novela gráfica original. Por ejemplo, los relatos del navío negro reflejan las inseguridades y el interior de los personajes, pero aquí, colocados sin más, pues son básicamente cortos, muy bien animados, pero cortos. O sea, lo único que redime su presencia en esta película es que estos intersticios están colocados en el, en el orden del cómic. No solo eso, sino que la película sufre de todas las características de las películas de Snyder, juegos con la cámara lenta,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 los personajes cinematográficos son versiones aspiracionales de sus contrapartidas del cómic, que son retratos de personas rotas y destruidas por dedicarse a ser superhéroes y vigilantes. O quizás se dediquen a ello porque son personas fundamentalmente rotas por dentro. La conclusión a la que llegué al ver la película es que a Snyder le gustó Watchmen a un nivel superficial y eso es lo que decidió replicar en la cinta. Coge la pátina superior, lado visual del cómic, y la trama sin más, y decide adaptarla sin darle mucho más a coco de por qué el original funcionó en su momento. Moore y Gibbons tenían algo que contar, no solo la historia, que, diré, es una historia espléndida que, contar de por sí, aun si ignorásemos lo que quieren contar, está bien. Pero Snyder decidió que iba a repetir lo mismo, sin entender que subyace al texto ¿Y por qué fluía como lo hacía? Como averigüé más tarde leyendo entrevistas, sospecho que es, seguramente, lo que pasó. Pero no solo eso, intenta recapturar las imágenes del cómic, después de todo hay planos que son literalmente viñetas del original, pero lo hace sin terminar de traducir del arte secuencial al cine dos lenguajes fundamentalmente distintos, parecidos, sí, pero distintos a fin de cuentas. Por ejemplo, en el original los flashback en el funeral del comediante están dominados por líneas de perspectiva de una viñeta a otra mientras las cabezas de los personajes se acercan al lector y la transición es inmediata. Pero replicar ese movimiento es muy complicado, y no es exactamente como se hace en la película. La solución que ofrece es interesante, lo admitiré, pero quizás porque tenía el cómic en mente no terminaba de engranar como es debido en mi cabeza. También Snyder Enseñó un poco sus cartas ideológicas a la hora de elegir al actor de Ocimandías. En la novela gráfica, Ocimandías no solo es el hombre más inteligente del mundo, sino que es alguien que es alto y está en forma. Es el culmen de la humanidad, según Wolf Mayer. De hecho, no solo eso, sino que es el Ubermensch, Nietzscheano, habiéndose construido a sí mismo de cero. Sin embargo, y por favor, no quiero que esto se interprete como un ataque hacia el aspecto de Matthew Wood, el actor de Ozymandias en la película. Ozymandias no resulta tan impresionante como se supone que tiene que parecer el personaje en la película. Resulta alguien pequeño y un tanto... infantiloide. Estoy seguro de que, en gran parte, es más por cómo se viste, y cómo se mueve, que por cómo es él físicamente, porque esto es un señor de m metro ochenta es alguien alto, que, que no está mal. Pu puede que no fuese intencional a propósito, pero da la sensación de que Snyder y el equipo querían a alguien desagradable para hacer del villano de su película. Que sí, que Simán es el malo, pero parte de la gracia de Bate es que parece ser el bueno, es físicamente el arquetipo del héroe de cómic, no es un llorón baboso. De hecho, en la presentación en general me da la sensación de que la película falla. La matanza de vietnamitas por parte del Dr. Manhattan y el comediante es. es una masacre. Es milay, pero con superpoderes. Es una de las grandes tragedias de la historia. Pero. Pero utiliza la cabalgata de las Valquirias como en Apocalypse Now. Y. Es. Es como si Snyder quisiese decir con el montaje que él también ve películas de verdad. Pero en la escena a la que quiere hacer referencia, Coppola deja que la tensión aumente. Podemos ver a civiles vietnamitas esconderse, acojonados, porque podemos ver cómo lo que está pasando no es bueno, cómo es un crimen de guerra, cómo Vietnam fue uno de los grandes errores de la historia. Podemos ver que lo que Kilgore está haciendo va en contra de todas, todas las convenciones de combate. Pero Snyder te pone al Doctor Manhattan literalmente alzándose delante de tus ojos mientras pelea con los soldados vietnamitas. Nos muestra al comediante incinerar a gente con su lanzallamas y encendiéndose un puro después. ¡Joder, qué tío tan duro, eh! Y, y hablando con un amigo, creo que... creo que Snyder quería poner de manifiesto lo frío e inhumano que se ha vuelto el comediante, pero su estética y el lenguaje visual junto con la música termina consiguiendo el efecto contrario, más bien. No es alguien desagradable, no es alguien inhumano, es alguien chulo. Si solo fuese esta escena, podría decir que es solo un error. Un fallo en la edición, un fallo en la música, pero más adelante, cuando otros personajes pelean, la película encuadra, por ejemplo, a espectro de seda y a búho nocturno como genios, que después pegan un policía y todo es como... jijaja, qué pillines! Se acaban de pegar, una palita, un montón de... Que sí, en defensa propia, vale, pero ahora le arrangan la nariz de un bugo a un guardia de prisiones que quería arrestarles por por cometer delitos. Es, es un tanto especial. A fin de cuentas, creo que el problema es que Watchmen, la novela gráfica, funciona porque tiene el ritmo de un cómic. Lo que quiere decir que, para que la película fuese una experiencia agradable, habría que editar la historia de una manera brutal y despiadada con un cómic si se te hace lento vamos a afrontarlo puedes pasar las páginas más rápido pero, pero en una película no tanto el problema más grave de la película sin duda alguna <ríe> es presentar voluntariamente o no a Rocha como alguien guay y un modelo a seguir y creo que para una buena deconstrucción de la clase de persona que debería como protagonista podemos Podemos hablar... Vi anuncios de Watchmen de la serie por ahí unos, unos meses antes de que la serie en sí empezase. No me tiró demasiado. La verdad, Moore en general es alguien complicado de adaptar porque abordar los temas que él ataca en sus historias requiere traducir de un medio a cualquier otro. Así que no suelo tener mucha fe en sus adaptaciones, no por el material original ni por los encargados en adaptarles, sino porque son tareas titánicas. Y no pasa nada porque no se le adapte bien, siempre y cuando se haga algo interesante con el material. Pero no suelo tener mucha fe en esta clase de traducciones, porque suelen correr el riesgo de intentar replicar lo que hace la obra original visual o narrativamente interesante, el significante, por así decirlo, al tiempo que dejan un poco de lado lo que puede hacerla temáticamente interesante, el significado. No me malinterpretéis, traducir una cosa de un medio a otro y cambiar el significado puede ser fundamental para una adaptación. Ahora bien, hay cosas que necesitan su significado para ser... Lo que son. Si se cambia, pues son otra cosa. Esto no es malo, bajo ningún concepto, solo distinto. Por eso, al principio, la serie no me tiró. Sin embargo, el día después del estreno, en Facebook cacharreando, vi a un colega estadounidense hablar muy bien de ella al tiempo que compartía un link al Atlanta Black Star, el periódico negro más antiguo de Atlanta. Bendita seas Wikipedia por tanta información. Link en el doobly-doo. -doo. Leí el texto. Y al ver que hacían mención de la masacre de Tulsa, un evento con el que estaba familiarizado de antemano gracias a Deneb, en dublitud de nuevo, me picó la curiosidad. Vi el primer capítulo, It's Summer and We're Running Out of Ice, y la dirección de Nicole Castle junto con un guión sorprendentemente sólido de Damon Lindelof me engancharon inmediatamente, por no hablar de lo increíble que son tanto la fotografía como la mezcla de sonido, que son unas pruebas loables. Volviendo al tema, el episodio en cuestión abre con la masacre de Tulsa y es una escena dura, no voy a mentiros. Visualmente hablando, me recordó mucho al comienzo de Salvar al soldado Ryan. Sin embargo, esa impresión se ve muy influida por mi posición y entorno personal. Y por eso, precisamente, he visto a gente criticar esta primera escena por, de alguna manera, glorificar la violencia de la masacre de Tulsa, que a mí me parece que de ser así haría que la primera escena de la serie fuese en contra de la tesis del resto del capítulo y de la serie en sí, claras denuncias hacia la violencia en general. Pero bueno, sus críticas vienen desde una posición fundamentalmente distinta a la mía y puedo entender esta reacción. Pero honestamente no creo que Lindelof, que con esta serie ha demostrado ser la mitad más potente y capaz detrás de Lost, fuese empañar la serie intencionalmente en este aspecto. En otros, jugando a desvistar al público y todos sí que lo hizo, pero en este caso no, al menos no quiero creerlo. Como pequeño apunte, quiero decir que lo que Lindelof ha dicho que quería contar en esta miniserie no es lo que ha transmitido como explica Bad Empanada, al menos no a mí. También es importante tener en mente que no es una serie perfecta y tiene algún que otro problema que Thought Slime señaló en su vídeo al respecto. Pero yo quiero, al contrario que ellos, hablar de lo positivo, por así decirlo, de la serie en sí. La serie sigue a Angela Abar, una policía afroamericana, en Tulsa, y Lori Blake, nacida en Justizic, un agente del FBI especializada en arrestar a vigilantes enmascarados, así como Will Tillman, un detective compañero de Ángela. También sigue a Will Reeves, un superviviente de la masacre de Tulsa, y como ese evento, junto con un panfleto de la Primera Guerra Mundial, hace que desconfíe de la policía y del gobierno estadounidense. Bueno, hay algún que otro elemento más, pero, grosso modo, la falta de consideración que el país tuvo para con él hace que sude bastante de sus mitos fundacionales al tiempo que quiere hacer que las heridas de su país respiren para poder curarse y crear un futuro mejor. También, al igual que en la novela gráfica original, tenemos a un kiosquero guay y a una millonaria que es dueña de todo el capital del mundo, Lady True nombrada así en referencia a Lady True una guerrera vietnamita que dio por saco a China en el siglo III, una figura más grande que la vida misma, básicamente un poco como... Oztimán que eligió su nombre basándose en el nombre griego para Ramses II. La serie está plagada de paralelos y referencias al material original, es lo que os estoy intentando transmitir, por si no es claro. Pero no voy a hablar de la trama ahora porque creo que es mejor hablar de eventos y personajes sueltos. Sí, habrá spoilers de la serie mientras hablo de ella, porque abordar estos temas requiere hablar un poco de la trama y de los personajes, Esta facción, al castellano, se tradujo como el séptimo de caballería, con C en lugar de con K. Eso me molesta mucho. Sé que es una chorrada, pero es un detalle interesante. Que no hace falta que se sepa. Vale, porque al final son comparados abiertamente con el Ku Klux Klan. Te lo compro, pero... me. Pero en concreto quiero hablar de cómo los miembros del séptimo de caballería representan una parte muy concreta de la sociedad estadounidense. Los ultraconservadores racistas. Vale, sí, es... Es autoevidente, pero no solo porque son racistas, que también, sino porque, como se ve más adelante, hacen gala de algo que, al investigar a esta clase de persona en las redes sociales, se puede ver como una incongruencia interna. De puertas para afuera, si una persona racializada es ejecutada en la calle por la policía, porque, afrontémoslo, estaba ahí, los ultraconservadores estadounidenses siempre dirán que algo estaba haciendo. O si es arrestada por entrar a su propia casa, por la puerta de atrás, da igual. Es que no parecía que vivía ahí. Si una persona racializada se mete en líos con la policía, esta clase de persona se deshará en excusas para justificar el comportamiento de la gente de turno. La policía, después de todo, es la ley. Sin embargo, al tiempo que dicen eso, también defienden a capa y espada la segunda enmienda, porque, si el gobierno es tiránico, tenemos que poder defendernos de él. No hace falta ser un lumbreras para ver cómo tenemos que, al final del día, elegir una de estas dos posiciones o corremos el riesgo de sufrir incongruencias internas. Por eso, el séptimo de caballería mantiene ambas posiciones de una manera interesante. Rorschach dice ser el cuando se pone la máscara. Lo mismo pasa con los miembros del séptimo. Ellos, ellos de verdad creen que lo importante es su propia libertad a cualquier precio, pero cuando el séptimo tiene que hablar de puertas para afuera, no pueden demostrar que no creen en el gobierno, porque el gobierno es estadounidense, así que tienden a expresarse con frases similares a estas. La policía siempre hace las cosas bien, pero si no lo hace, mi deber como ciudadano soberano es dejarles en paz porque son la ley, así que son infalibles. Tendría que haber hecho caso al policía. Si lo hubiese hecho, no le habría disparado 15 veces. Pero si una gente se pasase a la raya conmigo, ya vería lo que es bueno. Libertad para mí, dictadura para... ellos. El superpoder del séptimo de caballería consiste en entender que el gobierno es tiránico y debe ser atacado en todo momento o perderán sus libertades, pero la libertad de los demás, que es que mal, no pasa nada. Son los héroes estadounidenses por antonomasia, en realidad, y no no lo digo con ironía. La disonancia cognitiva está presente en el etos estadounidense desde la rebelión que constituye su aparición. Sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados, por su creador, de ciertos derechos inalienables que, entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eso es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, de 1776. Tardaron tardaron casi un siglo en añadir a su Constitución la decimotercera enmienda, que garantiza la ilegalidad de la esclavitud. Sección 1. Ni en los Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción habrá esclavitud ni trabajo forzado Excepto como castigo de un delito del que el responsable haya quedado debidamente convicto. Sí, la, la, la esclavitud es ilegal de, de aquella manera. Las raíces de Estados Unidos siguen ahí, presentes e insidiosas, manifestándose en los comentarios que he replicado antes y en otros eventos mucho peores y más evidentes todavía, como Tuskegee o el llamado redlining. Pero vamos a hablar un poco del mundo que ha dado lugar al séptimo de caballería, puesto que el mundo es otro personaje más. De entrada, es el mundo de la novela gráfica, así que lo que trajo la paz mundial es un pulpo gigante y no el miedo al Dr. Manhattan. Dentro de lo que cabe, admitiré que entiendo por qué se hizo ese cambio en la película. No estoy de acuerdo con él, pero lo entiendo. No, no quiero entrar en esto, sin embargo. Después del evento, Estados Unidos abandonó los ordenadores por paranoia y Robert Redford fue elegido como presidente demócrata. Aún en 2019 sigue al mando porque Nixon se deshizo de los límites de mandatos. Una de las cosas más importantes que hace Redford es pagar reparaciones a afroamericanos. Puede que fuese a todos los americanos racializados, pero por lo que vi en la serie, se hace más hincapié en los americanos en concreto. En cualquier caso, las Redford Asians, como se llaman en la serie, generan mucha incomodidad en la gente, blanca, por supuesto, puesto que les recuerdan que viven en un mundo fundamentalmente injusto y que se mantiene así por diseño. Sin embargo, convencidos por la retórica estadounidense del individualismo, la población blanca tiene celos de estas reparaciones y compensaciones pagadas a descendientes de un sistema diseñado para mantenerles en la base de la pirámide, porque son incapaces de ver cómo su posición en el sistema, por cómo se diseñó Estados Unidos, les da ciertas ventajas casi inalienables. La semilla del séptimo de caballería considera que esto es injusto, puesto que tradicionalmente el destino manifiesto, la base de la conquista del oeste, les prometió, a través de su cultura popular, que el hombre blanco es el que manda. El hombre blanco conquistó su país después de todo. Ojo, por cierto, que he mencionado las reparaciones pagadas después del 85, pero este sentimiento siempre ha existido en Estados Unidos y el clan, o Cyclops en la serie, se ha obsesionado con mantener el orden que está convencido es la base de su país. Esto es potenciado tras descubrirse el diario de Rorschach gracias al periódico sensacionalista The New Frontiersman, cuando ambos movimientos se juntan, una ansiedad económica con un miedo eterno a que sean tratados como ellos han tratado a los que tenían debajo de ellos mismos en la pirámide. La gente cree que tanto Rosa como el séptimo son unos iluminados que no entienden el mundo, así que no se los toman en serio hasta que, una noche, The White Knight, deciden pasar a cuchillo a todo el departamento de policía de Tulsa. Un sentimiento fundamentalmente racista y esencial para la identidad estadounidense tradicional esto se aborda textualmente en la serie, por cierto, combinado con una sensación de abandono por parte de la clase política Hace que esta gente, el séptimo en la serie, en el mundo real, el clan, entre otros, se organicen para luchar contra los que ellos perciben y han decidido que son sus enemigos, el otro. Porque en su cabeza, el hombre blanco se merece estar en lo más alto de la pirámide. Y todos los demás tienen que servirles. Da igual de que la mejor manera de conseguir un cambio sea, como decía Fred Hampton, luchando todos juntos contra un sistema fundamentalmente opresivo, para todos, aunque sea de distintas maneras, da igual, ellos, el clan, Cyclops, Zy Atomwaffen, quien sea, ellos quieren volver a como eran las cosas antes, cuando creen, a ellos les habría ido mejor por virtud del color de su piel. Es decir, su enfoque es reduccionista, puesto que consideran que lo que hace que a ellos les vaya mal es que son pobres sin más mientras que a la gente racializada les están ayudando sin más e injustamente, sin entender cómo hay distintos elementos que colaboran entre sí para complicar todas las situaciones muchísimo más. El séptimo de caballería es un ejemplo de cómo se pueden aprovechar las inseguridades de un colectivo entero para generar problemas para todo el mundo y garantizar que, una vez todo haya terminado, todo siga igual. Es una manera de ofrecer una válvula de escape a ciertos colectivos al tiempo que aseguras que el statu quo se perpetúa. Y no, no me lo estoy sacando de la manga. En la serie se da a entender esto. De hecho, se dice explícitamente a través del senador King Jr. El senador, nombre completo Joe King Jr., es el hijo del senador King original del cómic y juega un papel importante en la serie. No solo porque es amigo de Lori Juspegg, sino porque él es miembro de Cyclops, una subrama del Ku Klux Klan que es el origen del séptimo de caballería. Él, se entiende, fue introducido al mundo de Cyclops cuando era joven y se cree, de verdad, que los blancos son los más mejorcitos del mundo. No solo eso, él es el más mejorcito de todos los blancos y tiene que ser él, personalmente, el que mejore la situación de los blancos en Estados Unidos. Cuando explica su plan maestro, dice que no somos racistas, solo queremos devolver el equilibrio cuando nuestro país se olvida de los principios sobre los que se fundó. Porque se ha desequilibrado todo y ahora mismo es muy difícil ser un hombre blanco en Estados Unidos. Todo lo que he dicho antes, haciendo referencia a momentos de la historia de Estados Unidos, es abiertamente confirmado con estas frases. No solo eso, vamos a hablar de lo que he comentado de aprovechar las inseguridades de la gente. Joe Keen Jr., orquesta junto con el sheriff de Tulsa, la llamada White Knight. Su plan es matar a todo un departamento de policía, un ataque aparentemente aleatorio y que no encaja con la posición que los miembros del séptimo de caballería tienen de puertas para afuera. Este ataque parecería ser retaliatorio contra las llamadas Red Fertations. Después de eso, Kim, impulsado por el acto de defensa policial, DOPA en inglés, organiza su carrera presidencial para asegurarse de que Estados Unidos se mantenga como es debido, con el hombre blanco en lo más alto de la pirámide. La serie está planteando voluntaria o involuntariamente una alianza interseccional entre el racismo grassroots y el racismo institucional. No solo ambos necesitan de la presencia del otro, sino que se potencian mutuamente para conseguir sus objetivos de la mejor manera posible. También el hecho de que el sheriff de Tulsa fuese uno de los cerebros detrás de la matanza de policías... Me recuerda a un comentario bastante común en el sur de Estados Unidos. Es un poco como... ¿Por qué nunca ves a la policía vigilando manifestaciones del clan? El resto de este comentario jocoso se deja como ejercicio para el público. Wade Tillman es Looking Glass, un agente de policía de Tulsa que en 1985 estaba en Nueva Jersey, al lado de donde apareció el alienígena. Es un reflejo de Rorschach. Su diseño está, evidentemente, inspirado por el racista favorito de los racistas. Su máscara, que es una pasada y que me da rabia no poder replicar aquí, siempre tiene patrones similares a los de Rorschach. Como Rorschach, Tillman también sufrió de joven. De hecho, la noche de 1985, no solo presencia una de las tragedias que define la historia de su mundo, sino que, minutos antes de eso, una chica le desnuda en contra de su voluntad. Ambos eventos son fundamentales y fundacionales para él, y hasta la mitad de la serie, aproximadamente, no sabemos nada de esto, solo que es un detective de policía y que tiene el mejor traje, así que, como el resto de detectives, no lleva un uniforme de policía, sino uno de... superhéroe, por así decirlo. Esto, por cierto, el hecho de que los detectives vayan de vigilantes, y se comporten como tal, es uno de los temas de la serie. Traza paralelos entre la violencia de un vigilante y la violencia de la policía. Todas las peleas en las que los policías participan, espectacularmente coreografiadas como están, son duras y desagradables. Haciéndolas increíbles, sí, pero lo más desagradable posible. Volviendo a Tillman como personaje, después de The White Knight decide unirse al departamento de policía de Tulsa, entre otras razones, porque trabajar de agente de policía le permite vestirse en todo momento con una máscara de Reflectating, un material que le protege de los ataques psíquicos de seres interdimensionales. En todo momento, incluso cuando está en casa, lleva o la máscara o una gorra forrada de este material. Antes le he comparado al racista. ¿Por qué? No solo porque sus diseños son similares y porque hablan con unos tonos un poco distintos a los que la gente neurotípica está acostumbrada, sino porque, en un momento dado, Wade come la comida favorita de Rorschach. ¡Judías frías! La serie quiere trazar un paralelo entre Rorschach y Wade para resaltar en qué se diferencian. De entrada, podemos ver que ambos personajes, una vez les conocemos, reducen sus propias identidades o, al menos, los autores nos dicen que los personajes reducen sus identidades a una serie de eventos que marcaron sus vidas. Esto es comprensible porque en una serie y en un cómic solo tenemos una cierta cantidad de tiempo para definir a un personaje y seguirle. Sin embargo, es interesante cómo ambos reaccionan de manera distinta dentro de sus narrativas. La vida de Rorschach se reduce a ser un vigilante y hablar del apocalipsis que se aproxima. La de Wade en la serie consiste en que aparentemente quiere ayudar a la gente a lidiar con su trama, más o menos después de todo. Es un agente de policía en un cuerpo que propina palizas a personas de interés y colabora abiertamente con ello. Es una persona capaz de dejar que pasen cosas terribles, aun cuando alguien pudiese justificar que hayan pasado, sigue dejando que pasen cosas terribles. Sin embargo. También quiere hacer lo que cree que tiene que hacer. Cuando en su capítulo descubre dónde se reúne el séptimo de caballería, entra él solo, aun cuando cree que van a ir refuerzos a ayudarle, entra solo, armado con un seis tiros a un edificio lleno de racistas armados. Después de eso, traiciona a una de sus pocas amigas para salvarla de un crimen de odio. Es una persona, a mi parecer, fundamentalmente dominada por su miedo y por hasta cierto punto, querer corregir algunas de las cosas que no funcionan a su alrededor, como hace al final de la serie con... lori después del evento del 2 de noviembre, trabajó con Draver durante un tiempo hasta los 90, cuando rompieron. Pasaron cosas y ahora trabaja para el FBI, arrestando vigilantes, porque el gobierno es el único que puede distribuir leyón de nombre. Vale, sí, no. El FBI es perfectamente conocedor de lo que pasó el 2 de noviembre y ella trabaja para el buró después de confesar todo lo que sabía a modo de compensación. Blake, tras años trabajando como vigilante, considera que el Keen Act es la mejor manera de mantenerlo todo a raya porque la gracia, nominalmente, de la policía es que pueden mantenerse a raya y que si hay alguna clase de abuso de autoridad se pueden tomar medidas contra los culpables. La idea es que confíen en la ley y todo eso. Al final, el personaje de Lori es un poco como alguien que, de alguna manera, quiere intentar mejorar el mundo y que considera que una institución legal es, de alguna manera, la mejor manera posible de hacerlo, puesto que, al final, tanto ella como Wade arrestan a Wade por sus crímenes contra la humanidad. Tampoco es que haya pensado mucho en este personaje, pero me parecía muy feo no hablar de ella porque mola mucho. Lo que pasa es que ahora no tengo una transición para hablar de... La protagonista de esta serie es una reina absoluta, y sí digo esto porque se llama Regina King, de manera que es la reina reina rey, ¿no? ¿No? Nunca me disculparé por esta observación, he hecho lo correcto, I stand by my choice. En cualquier caso, Ángela Sister Knight, The Nun with the Motherfucking Gun, es indiscutiblemente la protagonista de la serie. Pero he preferido dejarla a ella y a Will Reeves para el final porque a través de ambos personajes la serie aborda algo interesante. Temas raciales. Ahora bien, no soy un experto en este tema. He leído acerca de las relaciones raciales en Estados Unidos, pero la literatura nunca puede sustituir experiencias vividas, así que, por favor, si veis que cometo alguna clase de error, avisadme en los comentarios. Ángela es una mujer que sobrevivió a un ataque terrorista por parte de un nacionalista vietnamita después de que Estados Unidos anexionase el país asiático a su sistema. En dicho ataque, pierde a sus padres y, un tiempo después, puede ver cómo unos policías se aseguran de traer justicia a las víctimas del ataque. Vale, quiero hablar un momento de la ejecución del terrorista. Tiene lugar en el 1987, unos 16 años después de que Vietnam fuera anexionado en la historia del universo. Parece ser que, al ser resultado de expansión colonial para mantener el orden, los policías pueden actuar de manera completamente independiente y llevar a cabo ejecuciones sumarísimas en la calle. El hecho de ver cómo el sistema funciona, independientemente de lo brutal que pueda parecer desde fuera, hace que Ángela, de veras, crea que la manera de solucionar todos los problemas del mundo es uniéndose a la policía, participando en un sistema de justicia retributivo y violento, porque si sacudida a sospechosos hasta en el carnet de identidad para que confiesen no es un sistema retributivo y violento, no sé qué es. No solo eso, sino que la mujer trabaja en Tulsa. Ciudad donde se cometió uno de los mayores ataques contra afroamericanos del siglo pasado, así que es de esperar que también tenga que enfrentarse a comportamientos racistas en su día a día. No solo por parte de los ciudadanos a los que, nominalmente, tiene que proteger, sino por parte de la policía. En Estados Unidos, especialmente en el sur, la traición policial no viene solo de querer mantener el orden en las calles, como en el norte del país sino que en el sur y en todos los estados confederados se puede trazar una línea directa entre las antiguas patrullas que capturaban a esclavos escapados y los cuerpos de policía actuales. Supuestamente, este origen ya se ha dejado atrás, pero una combinación de mitos e incomodidad hace que las poblaciones racializadas en Estados Unidos y, especialmente, las poblaciones afroamericanas sean enfocadas con ojos distintos por parte de la policía. Antes de seguir adelante quiero hacer un pequeño inciso. Durante la guerra civil, Tulsa era territorio indio, pero la Confederación tenía más peso ahí y hubo alianzas entre esclavistas para enfrentarse a los nativos y afroamericanos que apoyaban a la Unión. No solo eso, antes de 2016 y de tener que enmascararse, Ángela lo pasaría seguramente peor todavía en la calle, puesto que, como policía en Estados Unidos, se entiende que tiene que defender a los que se merecen defensa, véase a la gente blanca, así que probablemente el séptimo de caballería, antes de salir a la luz, ya la habría tenido vigilada por virtud de ser una policía y negra La clase de situaciones a las que Ángela se habría enfrentado en la calle la llenaron aparentemente de ira y de rabia, de manera que decide que, como policía, tienen la oportunidad perfecta de arreglar el mundo, entendiendo que la mejor manera de corregir todo es desde el interior del sistema. De hecho, su razonamiento es muy similar al de... Will Reeves, el primer personaje al que conocemos de la serie, es un superviviente de la masacre de Tulsa. Como a su nieta, Angela, este evento traumático le marca y define como persona. Eso junto con una película de Pace Reeves, una figura histórica de la que aún no he investigado lo suficiente. Lo que sí puedo decir es que Pace Reeves, el alguacil más guay del oeste, trabajaba en Oklahoma y me mola mucho porque tiene un bigote que empite. Pero la lente que se usa para explorar a Will en su propio capítulo y en blanco y negro, decisión estilística, que me encantó porque ofrecía un claro contraste con la serie dentro de la serie, que abordaba la misma época y con una... Cámara mucho, con unos colores mucho más saturados, pero de una manera más realista y de Pero bueno, da igual. Después de vivir un pogrom, Reeves empieza a andar, llevando consigo a un bebé que bautizaría como el mes en que la vio por primera vez. Con el tiempo, Will decidió que tenía que cambiar el mundo, hacerlo mejor, como hizo a su héroe, representando a la ley. En el periodo de entreguerras, se une al cuerpo de policía de Nueva York y ahí descubre una conspiración. Esta conspiración expone muchos temas interesantes a través de comentarios de varios personajes. De entrada, la conspiración en sí. Cyclops, una rama del clan, nombre seguramente elegido por los guionistas porque el término para un jefe de una rama del clan era, es, perdón, Cíclope exaltado. La conspiración en cuestión consiste en intentar que los afroamericanos se maten entre ellos, perpetuando el mito de la llamada Black and Black Violence, violencia entre negros, herramienta utilizada por gente como el séptimo de caballería para justificar la mano dura que la policía aplica indiscriminadamente contra estos colectivos. No solo eso, uno de los secundarios, un policía, dice eso mismo, abiertamente, después de unos disturbios en un cine afroamericano, porque eso es lo que pasa. No solo eso, uno de los aliados del propio Reeves le dice que los habitantes de Harlem montan disturbios por su cuenta, cosa que... Yikes on several bikes. Sin embargo, lo que Reeves descubre es que detrás de esto hay un montaje por parte de supremacistas blancos para hipnotizarles y que se maten entre ellos. No es una chorrada, pero lo que se puede entender, por extensión, es que lo que genera esta violencia calificada de natural por mucha gente, son condiciones externas diseñadas para ello, para mantener a determinados colectivos bajo control. Entiendo que es un poco locura decir que lo que hacen unos iluminados en una serie es lo mismo que la cooperación de distintos sistemas opresivos, pero... Básicamente consiste en reducir la combinación y colaboración de distintos sistemas y elementos sociales, creados bien a propósito o no, a uno fácilmente derrotable, cosa que tiene sus problemas a la hora de entender el mundo, pero como punto de partida es algo, cosa que genera las condiciones a las que Will se enfrenta no son su supremacistas, superracistas, hipnotizadores, Will está atacando a un síntoma del problema, esencialmente. Pero podemos ver que lo que causa la llamada Black and Black Violence en el mundo de Watchmen y en el mundo real son presiones aplicadas sobre un determinado colectivo para llevarlo hasta el punto de ebullición. Esto, cuando se estudia, son las llamadas causas criminógenas, lo que subyace al origen del comportamiento ilegal. El caso de los disturbios que Reeves estudia son racistas mágicos. En el mundo real son las condiciones materiales de los barrios en las que, por razones que están fuera del control de los afectados, la calidad de vida es inferior de lo que debiera ser si, en efecto, viviesen en un país en el que, de verdad, son ciudadanos iguales. No solo eso, sino que cuando Will le explica a sus aliados, gente capaz de ejercer cambios en el sistema, lo que está pasando, sus preocupaciones son desestimadas porque está exagerando o cosas así. Cuando una persona que pertenece a un colectivo oprimido denuncia algo, muchas veces son ignorados, bien porque exageran, bien porque mienten para llamar la atención, bien porque algo habrá nacho... Hay mil razones para que aquellos que están cómodos con el statu quo ignoren a los más desafortunados, aun cuando hay pruebas fehacientes de que lo que dicen es cierto, no es alegoría, no es metáfora, no es subtexto, es texto. Finalmente, tanto Angela como Will lidian con su dolor, que se puede entender como un dolor generacional, pero eso lo explican mejor en West Crackling, lidian con su dolor poniéndose máscaras y arrestando o castigando a otras personas, perpetuando un ciclo. Sin embargo, como Will le explica a su nieta al cerrar la serie tras años de experiencia, no puedes curarte debajo de una máscara. Las heridas necesitan aire. Las relaciones raciales, por incómodas y dolorosas que sean, tienen que salir a la luz. Si no se sabe dónde ni cuando se hizo daño, no se pueden inventar los errores ni el daño causado. La serie es muy explícita en este aspecto. Ah, eh, pequeño apunte, los miembros de Cyclops utilizan el símbolo de OK para reconocerse entre ellos como hacen los miembros de la derecha alternativa, los neonazis y supremacistas blancos, en Estados Unidos. Me pareció un detalle gracioso e interesante. Antes de nada, quiero mencionar una escena muy importante de Angela. Dura poco menos de un minuto, pero ahí es donde la serie nos explica de dónde viene el disfraz de su protagonista, Sister Night. De una película de Black Blaxploitation que, a juzgar por las citas que salían en los documentos extra de la serie, Link en el sería la leche. Pero no quiero hablar de eso. Cuando Angela conoce a su abuela, June, la anciana le pregunta a la chica que por qué quería ver esa película la respuesta de Ángela es muy sencilla, porque se parece a mí. Parece una tontería y es un momento que dura menos y nada, pero refleja algo muy importante. A la gente le gusta verse reflejada en la ficción y hemos pasado demasiado tiempo siendo señores blancos los protas de las franquicias más grandes del mundo y me gustó mucho ver eso en la serie y que se dijese explícitamente. Era un detalle que podría interpretarse como un poco tonto, pero yo lo firmo muy fuerte. Entre otras conclusiones un poco distintas y más generales, os voy a traducir un pasaje de la reseña de Birth, Movies, Death. La estética del primer episodio trazan parecidos entre la policía y los supremacistas blancos a los que se enfrentan, expandiendo esta idea más adelante, de manera que la tesis de la serie de Lindelof se hace un tanto más evidente. La placa no es, ni más ni menos, que una excusa para brutalizar a la gente. La serie, independientemente de la intención de Lindelof y su equipo, retrata una versión poco envidiable de la policía y, honestamente, habiéndola visto y prestado mucha atención, no entiendo de dónde sacó el señor el concepto del justo medio en la política estadounidense en un mundo de superracistas, pero es su serie así que tampoco puedo, puedo hablar mucho de eso y de cómo la enfocó él personalmente. La serie también con el hecho de que la policía vaya enmascarada y los capítulos de Bait, en uno de los cuales dice las máscaras hacen a la gente cruel, es un ataque bastante claro al concepto de que la policía debiera ser anónimo para con la población en general. Si, si no sabes quién es el agente, o al menos no tienes un número de placa, nada garantiza que tus derechos se vayan a proteger. Independientemente de lo que el autor quisiera expresar, la serie ha resonado con mucha gente y me parece que, aunque la intención original no haya llegado a la gente, pone de manifiesto una serie de mensajes interesantes e importantes. En concreto, la colaboración entre el racismo y las estructuras políticas en Estados Unidos. Por otro lado, tenemos un elemento del mundo en sí en la serie, que es American Hero Story, una versión sólida y glorificada de la vida de justicia encapuchada... ...el justicia original. No solo funciona como una especie de burla hacia la versión de Snyder que, aunque los creadores de la serie digan que no era así, lo es porque evidentemente sí lo es, sino que hace alarde de un concepto muy interesante de la cultura popular diseñada para el consumo masivo, el blanqueamiento de eventos complejos para hacerlos mucho más agradables y financieramente provechosos. No solo eso, sino que la televisión y el contenido de consumo masivo está diseñado para perpetuar las percepciones y concepciones e ideas que tenemos dentro del statu quo, intentando ser lo suficientemente subversivo como para llamar la atención, pero no lo suficientemente rompedor como para, de hecho, generar un cambio notable en la sociedad. Pero vamos, no me hagáis caso que no tengo ni idea de nada. Aquí pongo mis quejitas que no sabía dónde meter en las 8300 palabras anteriores o así. Por cierto, mucha gente no entendió en su momento que la novela original iba, parcialmente, del racismo y conservadurismo más rancio que hay, y me hace mucha gracia la gente que lee cosas políticas, abiertamente políticas, pensando que son apolíticas, que es una postura política de por sí, pero no vamos a entrar en ello. No como la gente que hace lecturas políticas en material apolítico, que somos gente muy inteligente y atractiva y muy guay. También quiero hablar un poco de la reseña de Los Angeles Times, que era una conversación entre dos críticos y que me llamó muy mucho la atención, porque me da la sensación de que o no querían entender la serie, o leer el libro original es mucho más importante de lo que yo había pensado en primera instancia. porque dicen abiertamente que no se leyeron la novela de Moore y Evans. En un momento dado, Lorraine Alley dice que, de acuerdo, la serie quiere tenerlo todo. El racismo es malo, pero, oye, los supremacistas blancos están cansados de ser ciudadanos de segunda categoría y, aun teniendo en cuenta que esto se publicó antes de que la serie terminase, no recogieron el tema y me molesta. También me sorprende que gente con suficiente cultura como para poder escribir en un periódico mayoritario estadounidense no pudiese ver que lo que pasa es que los racistas siempre usarán cualquier excusa para justificar su odio al otro, así como la colaboración entre el aparato gubernamental y dicho odio contra el otro. Robert Lloyd, por su parte, dijo pero no tiene nada consistente que ofrecer sobre el vigilantismo. Y el hecho de que la tesis de la serie fuese dicha abiertamente por varios personajes en el último capítulo de distintas maneras y que es la tesis del tómico original... Por cierto, algunas personas compararon la política de algunos de los personajes a la de los Panteras Negras, un partido político increíblemente complejo de definir, puesto que tenemos que entender que era una colaboración entre varias personas con ideologías muy dispares y el hecho de que la gente blanca siga teniendo miedo a uno de los partidos revolucionarios más relevantes de la historia estadounidense, como si fuesen el hombre del saco, es pic Estados Unidos. O sea, aunque admitiré que es cierto que el partido tenía gente que sí usó armas para meterse en tiroteos, también estaba, por ejemplo, Fred Hampton, un orador espléndido, que abogaba por una revolución basada en la colaboración interracial y que fue ejecutado en su cara. En otro aspecto, uno de los personajes le dice a otro en un momento dado que un hombre blanco con una máscara es un héroe, mientras que uno racializado da miedo. Como ejemplo del doble rasero estadounidense, mientras estaba escribiendo este guión, un grupo de gente armada blanca entró en la casa del estado de Michigan, y no ha sido el único caso en estos últimos días. Cuando los Panteras Negras hicieron lo mismo, Reagan se aseguró de que la legislación de armas cambiase en su estado casi inmediatamente. También, el día antes de empezar a grabar esto, Curio sacó su propio vídeo sobre la serie y argumentó algunas cosas que yo quería haber abordado aquí, pero que no me vi preparado para hacer, así que id a ver su vídeo, que es muy bueno. Finalmente, un mundo en el que Ángela Abar es Dios, no sé, me, me molaría, es una señora guay que, de veras, quiere ayudar. Aunque a lo mejor eso va un poco en contra de una de las tesis de todo lo que acabo de analizar, pero... ¿quién sabe? Me gustaría agradecer a Rosa, Miriam, Elena, a Morelo, Javier Ralcover y Juan Ignacio por su ayuda a la hora de revisar este guión y a Rosa especialmente por haberme asesorado para asegurarme de hablar lo mejor posible de un tema tan sensible y complejo como la representación de la raza, las relaciones raciales y el racismo en nuestras pantallas. Sobra decir que cualquier error que veáis o problema que tengáis con algo de lo que he dicho en este vídeo es culpa mía, y si creéis que cometí un fallo a la hora de investigar, cosa más que comprensible dado mi trasfondo, la culpa, de nuevo, es única y exclusivamente mía. También quiero daros las gracias a vosotros por haberos quedado hasta el final de este vídeo y haberlo visto porque, aunque aún no lo he montado, imagino que va a ser bastante largo.